Hola qué tal queridos amigos, un cordial saludo en este día sábado, este sábado la octava de Pascua de la mano de María Santísima con el delantal puesto, dispuestos a servir, que María, ella nos enseñe a salir, a ir, a no tener miedo, a ir a evangelizar, a llevar la buena noticia a tantos hombres y mujeres que necesitan que se les hable de Dios. El mundo hoy más que nunca necesita que hablemos de Dios, que proclamemos la buena noticia de la salvación. Que ella interceda por todos nosotros. Amén. Bueno, vamos a meditar hoy. San Marcos capítulo 16, versículos 9 al 15. Jesús resucitado en la madrugada del primer día de la semana, se apareció en primer lugar a María Magdalena, de la que había expulsado siete hermanos. Ella fue a comunicárselo a los que, a los que lo habían acompañado, que estaban tristes y seguían llorando. Ellos, a pesar de oír que estaba vivo y que ella lo había visto, no creyeron. Después de esto se apareció... En aspecto diferente a dos de ellos que iban de camino hacia el campo. También ellos fueron a dar la noticia a los demás, pero tampoco creyeron. Por último se apareció a los once cuando estaban en la mesa. Y les reprochó su incredulidad y su terquedad por no haber creído a quienes lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mundo de hoy es así, incrédulo, difícil de aceptar la buena noticia. Paradójicamente, creemos a cuánto cuento hay, cuánta noticia hay en redes, cuánto chisme llega, lo creemos y le damos la fuerza de la palabra. Y la palabra, la buena noticia, el mensaje de Dios, cuán dudoso, cuán incrédulo. Y hoy el Señor también nos recrimina, ¿por qué? Porque dudan, porque tienen miedo, porque están así. Y a los que hemos creído, nos invita a que vayamos a proclamar esa alegría, esa buena noticia.